La verdad es que estoy un poco decepcionado, porque pensé que, me, que iba a intervenir esta moción el señor Recuenco, que es eh, un representante de la Asamblea de Madrid y, por lo, mal, por lo tanto, tiene mando en plaza en la Asamblea de Madrid. Me responde el señor Alonso y yo estoy encantado con debatir con usted. Usted habla de que, se, de que hombre, que si no le dan la primera, le da la segunda, la tercera, la cuarta opción, la quinta, se ha oído eh, alguna persona por aquí arriba… Eh, hombre, solo faltaba que nos colorizara a los chavales, ¿no? O sea, está presumiendo de que escolorizan a los chavales eh, y a las chavalas. Eso es lo que usted está haciendo. En cualquier caso, yo no vengo aquí a discutir con usted de los datos. Mire, como hemos hecho siempre en este pleno, hagamos una transaccional. Yo elimino todo el texto y dejamos los acuerdos. Y el Partido Popular se compromete a solucionar este asunto. Y creo que todos los aquí presentes vamos a votar a favor. Si de verdad están preocupados por Leganes, eh, ustedes tienen un problema con la eh, exposición de motivos, la eliminamos de la moción, solo los acuerdos, que se los voy a leer. Primero, instar al ayuntamiento a apoyar a las familias que no han sido aceptadas en la primera lección del centro, incluyendo la recogida de firmas que está realizando. Segunda, instar a la Comunidad de Madrid a hacer efectiva la primera elección de centro. Tercero, instar a la Comunidad de Madrid a abrir un aula más en el Instituto Pablo Neruda de Leganés. Cuarto, instar a la Comunidad de Madrid a aumentar las aulas donde sea necesario para no forzar los ratios al máximo. Yo creo que esto es asumible por ustedes. Eh... Insisto, si ustedes votan a favor y se comprometen a trabajar por la solución, nosotros eliminamos la posición de metidos. Espero eh, ansiosa su respuesta. Muchas gracias.